Buenos días a todos eh, nuestros pacientes que se encuentran conectados a través de nuestra red social Facebook. El día de hoy tenemos una actividad muy interesante eh, en el marco de la celebración del Día Mundial del Asma que se celebró el 5 de mayo. Este es un día organizado por eh, la Estrategia Global del Manejo del Asma que conocemos como GINA y apoyado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es el objetivo de este día? que alertemos a la comunidad, nos eduquemos e informemos acerca de esta enfermedad que afecta a muchísimas personas en el mundo, pero que afortunadamente tiene tratamiento y es controlable. La actividad de hoy va a estar dirigida especialmente a nuestros niños que hacen parte del programa y otros niños que se quieran unir desde otras partes de, del país, que tengan o no tengan asma, porque la idea es conocer cómo funcionan nuestros pulmones en esta primera parte que es el taller práctico, que va a estar a cargo mío. Yo soy Dayan Crispín, soy fisioterapeuta de la Fundación Hemológica Colombiana y he venido trabajando durante muchos años en los programas de atención integral en la parte educativa de pacientes. En la segunda parte tenemos eh, a nuestra fisioterapeuta Angélica Pachón. Ella es coordinadora de la área de la Fundación Hemológica Colombiana. El trayecto Angélica se va a basar en ejercicios respiratorios que podemos hacer para tener muy fuerte nuestros pulmones, usando nuestro modelo que vamos a realizar de manera lúdica. Vamos a darles unos momentos para que se conecten eh, más niños y familias. Recuerden que mmm, lo que vamos a ver hoy no reemplaza una consulta médica, es un taller muy lúdico y práctico que es muy útil, pero no reemplaza la consulta médica y debemos eh, seguir las instrucciones de nuestro médico tratante para el manejo de nuestra enfermedad. Pueden dejar sus preguntas en la parte del chat. Yo progresivamente les voy a ir preguntando cómo vamos en la actividad. Eh, si vamos un poco más atrasados, ustedes nos avisan, pero tratamos de que esta actividad sea realice más o menos eh, en 15 minutos para darle paso al taller, como les comenté, con la fisioterapeuta Angélica Pachón. Cuéntenos de dónde se conectan, salúdennos, si son pacientes de la fundación o son pacientes de otras instituciones eh, de otros hospitales o de otras ciudades del país. Vamos a dar comienzo. A buenos, Vamos días. A ver. buenos días. Buenos días. que no, no estaba funcionando el sonido. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta actividad. Esperamos que lo disfruten muchísimo. Eh, como les comenté, estaba la idea es aprovechar este espacio para que conozcamos un poco más cómo funciona nuestro sistema respiratorio y más en nuestros niños. Nos queremos que esta actividad las hagan tanto niños como padres, como cuidadores, para que sea algo interesante, productivo y que ayude cada día más a que tengamos mayores conocimientos. Entonces, te doy eh, toda la palabra, mi querida Dayan, para que entonces empecemos nuestra actividad. Perfecto. Vamos a recordar los materiales eh, que debemos tener a la mano. No tienen que ser exactamente esos materiales. Podemos usar lo que tengamos en casa. Eh, intentamos que fueran materiales reciclables, muy útiles, eh, digamos que tuviéramos a la mano, que no fuera difícil conseguirlo. Para esto vamos a usar dos pitillos. Vamos a tener plastilina, un pedazo de plastilina o chicle o algo que nos permita tapar unos orificios para que no entre el aire. Vamos a tener... En total, tres bombas. ¿sí? Yo finalmente tuve tres bombas, no importa si son de diferentes colores eh, o todas son del mismo tamaño. Tres bombas vamos a tener. Cinta transparente que nos va a ayudar a... Eh, a también a, a, en, el, en el momento de la actividad a fijar nuestros tubos. Un caucho. Yo usé eh, unos eh, cauchos del cabello que tengo. Eh, sin embargo, es posible que el caucho no lo vayamos a utilizar, pero tengámoslo a la mano. Y unas tijeras. Siempre está bien tener unas tijeras a la mano que nos permitan cortar. Para los niños que son muy pequeños, vamos a pedir ayuda de sus padres o del adulto responsable que esté acompañándolos en el manejo de las tijeras. Intentamos usar eh, materiales que no, no eh, fueran a generar algún tipo de daño para los niños. Yo en algún momento también utilicé en mi modelo... Eh, silicona líquida, que puede ayudarnos también un poco en la fijación de algunos materiales. Si la tienen en la casa la pueden utilizar, si no podemos fácilmente usar la cinta o usar la plastilina. A mí me ayudó tener eh, la silicona líquida, entonces puede ser algo que nos ayude. Lo que no quisimos era tener silicona caliente para no tener algún tipo de accidente, como ya les comenté. Y el último el eh, elemento que vamos a tener es la botella de plástico que vamos a cortar eh, para que nos quede esta parte y la tapa de esa botella le vamos a abrir un orificio. Si no tienen aún el orificio abierto pueden pedirle ayuda a un adulto, yo lo hice eh, calentando la punta de un metal, en este caso un cuchillo la calenté y le hice el orificio, realmente no se demora. Eh, más de un minuto en hacerlo pidan la ayuda y vamos a ir avanzando porque este lo vamos a usar casi al final entonces pueden ir pidiendo la ayuda a su, a su acompañante para que vaya abriendo el orificio de la botella no tiene que ser muy amplio es un, un orificio donde pueda caber el pitillo con cierta facilidad vamos a comenzar bueno, cualquier eh, pregunta que tengan la van haciendo en el chat, yo voy a estar mirando el chat frecuentemente Melisa, eh, Melissa, que es nuestra persona que nos está acompañando, ella me va a eh, ir alimentando este chat. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos nuestro pitillo. Un pitillo va a ser suficiente. Pedí dos por si de pronto algunos se dañen, pero un pitillo va a ser suficiente. Vamos a coger este pitillo y vamos a cortarlo en tres partes. Una parte que sea un poco más larga, lo vamos a cortar con las tijeras. Nos va a quedar un tubito. El tubo que nos queda lo vamos a partir por la mitad para que nos queden dos tubos iguales. Perfecto. De esta manera tenemos tres tubos. Uno que es ligeramente más largo y los otros dos tubos. Los tubos que son más pequeños Vamos a hacerles un pequeño corte diagonal. Si ustedes alcanzan a ver aquí en mi pantalla, en una de las puntas hacemos un pequeño corte, que es el que nos va a permitir que esto se adhiera al tubo central. Aquí lo observan. Perfecto. Hacemos lo mismo con el otro tubo. Y tenemos los dos tubos con dos cortes diagonales. Estos dos tubos los vamos a adherir al tubo central. Para que tengamos algo que nos dé esta forma. Un tubo central con dos tubitos pegados de los lados. Y nos quede como una Y invertida. Es lo que necesitamos lograr. Para que esos tubos se peguen, aquí es donde les pedía que en lo posible lo traten de fijar con un poco de silicona líquida. Les va a dar un poco más de, um, de fijación, pero con la cinta también puede ser, puede ser suficiente. Entonces Yo le voy a poner la silicona líquida, un puntico de silicona líquida o con la misma plastilina lo pueden lo pueden hacer cuidando de que no obstruyan toda la luz de ese tubo. Perfecto. Entonces, de esta manera, tenemos este tubo y este tubo. Y quedaría fijado así. Para darle mayor sostén, yo lo que hice... Este es mi tubo. Es fijar con un poco de cinta alrededor. Cinta transparente, si tienen cinta de enmascarar, cualquier cinta. ¿Cómo vamos hasta el momento, niños y niñas? Cuéntenme si han podido seguir la actividad o si aún están consiguiendo algunos de los elementos. Si ustedes ven, tengo mi Y. La pegué con cinta. Y la fijé con un poquito de silicona. ¿Vamos bien? Recuerden que pueden enviarnos las fotos de su actividad al número que va a aparecer en pantalla eh, a través de ese WhatsApp. Nos envían eh, la foto de su actividad eh, con sus padres. Eh, enviándonos la foto, aceptan la eh, publicación de esta foto en nuestras redes para eh, evidenciar cómo vivimos el Día Mundial del As que se celebró el 5 de mayo. Ahora vamos a, a la parte de las bombas. Las bombas son las que van a funcionar como pulmones. Por ahora estoy llamando todo tubos pero dentro de un momento ya le voy a dar nombre a cada una de esas partes que estamos armando. Les habíamos pedido que fueran dos bombas rosadas, sin embargo, eh, no tienen que ser del mismo color. Yo tengo acá un modelo de estas bombas que parecen negras, pero realmente infladas son moradas. ¿Cómo es más fácil? ¿Cómo vamos a adherir? Para esas bombas vamos a tener que cortarle la punta de la bomba para que sea más fácil que se pegue al pitique entonces, cortamos, ya nos queda la parte lisa de la bomba. Esa parte lisa de la bomba la voy a adherir a cada tubo. La adhiero a cada tubo. Ustedes ven aquí le doy la vuelta. Y la fijo nuevamente con cinta. Con cinta queda perfecto. No necesito nada más en este momento. La pego con cinta a mi tubo. Y voy a tener un pulmón. Ya tengo ahí un pulmón. ¿Qué voy a hacer con este tubo si ustedes lo quieren hacer? Yo lo hice porque voy a mostrarles más adelante con el modelo qué pasa cuando un bronquio o cuando un tubo de estos está tapado. O inflamado, esa inflamación o obstruido por algún, por moco o por algún otro material. Entonces voy a poner un poquito de plastilina dentro de este tubo. No lo voy a obstruir totalmente, pero sí voy a poner algo de material dentro de él. Vamos con nuestro segundo pulmón. Este es, lo voy a hacer de otro color. Cortamos la punta de la bomba y vamos a fijarla con cinta. Cuéntenos en el chat de dónde se están con conectando, si son todos de Bogotá o si están conectados de otra parte del, del país. Siempre tenemos muchos visitantes de otras ciudades. Ya vamos casi terminando. Esta es la parte más complicada, realmente, que toma más tiempo. Entonces, nuevamente. Y ya tenemos nuestro tubo central, dos tubos a los lados y nuestros dos pulmones. Muy bien. Ahora vamos a utilizar la parte de la botella. Esta parte de la botella es lo que va a asemejar nuestro tórax, nuestro nuestro pecho, donde van alojados los pulmones, lo que nosotros llamamos caja torácica. Y vamos a poner con mucho cuidado estos dos pulmones dentro de la botella. Ahí es donde vamos a necesitar nuestra tapa. Y vamos a asegurarla acá, vamos a girar, tapando la botella. De esta manera, tenemos ya nuestros pulmones dentro de nuestro, de, nuestro, de nuestro tórax y tenemos aquí nuestro tubito. Aquí es donde va a ser nuevamente útil la plastilina. La plastilina la voy a usar para cubrir lo, el alrededor del orificio, para que fije y además me ayude a que no entre, a que no entre el aire. También pueden usar chicla, aunque yo creo que todos pueden tener plastilina en la casa o algo que les ayude a fijar esa parte. Creo que en esta pandemia hemos aprendido a ser muy recursivos a usar lo que tenemos en la casa para nuestras clases virtuales, especialmente los que tenemos niños en preescolar. Perfecto. Cada uno lo puede dejar Tan fuerte como quiera o tan pulido. De esta manera ya tengo en la parte superior más lento, perfecto. Bueno, me voy a devolver un poco. Pegamos nuestros dos pulmones y ponemos el tubo dentro de la, dentro de la botella plástica. Ya en este momento lo que hacemos es por el orificio. Meter el tubo y fijar con plastilina. Bueno, tenemos muchos niños y niñas conectados. Los felicito. Realmente nuestros pacientes son muy juiciosos. Nos alegra muchísimo que nos puedan acompañar el día de hoy. Eh, hoy estamos de blanco con mi compañera Angélica Pachón eh, Un poco para... Eh, acompañar las, la difícil situación que está viviendo nuestro país. Yo creo que los niños también eh, deben conocer qué está pasando hasta, hasta cierto punto y, y pedimos mucha paz eh, para todo nuestro país. Esto es lo que más necesitamos. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Pueden mandarme un emoticón, una carita feliz. ¿De cómo vamos? Vamos a dar unos segunditos de pronto para darle tiempo a los niños que van haciendo la actividad ya llevamos aproximadamente 17 minutos conectados lo que vamos bien de tiempo porque finalmente ya casi estamos terminando esta actividad ya lo que ustedes quieran poner adicional en sus pulmones es decisión suya yo tenía acá un marcador un poco para marcar que aquí pueden ir mis costillas realmente estas serían mis costillas no creo que no se ve muy bien el marcador en esa parte Muy bien, ahora nuestra compañera Melisa nos va a ayudar a poner una imagen en la pantalla. Me van a ver a mí y van a ver la imagen. Y aquí es donde vamos a ver eh, un poco lo que queremos representar en este pulmón. A esta, a, a, en este momento de nuestro taller lúdico, si ustedes soplan por su botella, pueden ver, Como entra ahí, inflan y desinflan sus pulmones. Y van a ver también que el pulmón que yo le puse, plastilina al final, infla más lento e infla menos que el pulmón que está más, que no tiene la obstrucción. Entonces, niños y niñas, papás acompañantes que están en este momento con nosotros. Lo que quisimos representar hoy es nuestro sistema respiratorio. Nuestro sistema respiratorio es un sistema muy, muy, muy bien hecho como todos los sistemas de nuestro organismo y es el que nos garantiza que tengamos la cantidad de oxígeno que todos nuestros órganos necesitan para funcionar bien. Como tenemos alguna enfermedad respiratoria, en este caso el asma, lo que nosotros vamos a ver es que los bronquios de los niños con asma y los bronquios me voy a referir, voy a tener acá mi modelo que no tiene la caja torácica para que ustedes lo vean. Me estoy refiriendo a estos tubos que van a los lados. Estos bronquios en el asma se hinchan, se inflaman. ¿m? En ocasiones se llenan de mocos. Esa inflamación es la que no permite o la quema hace que los síntomas se presenten. Cuando yo tengo un tubo que está obstruido en alguna parte, es decir, aquí por dentro, tiene una inflamación. ¿Ustedes qué creen? ¿Que entra más fácil el aire o más difícil? Más difícil. Si yo soplo, no cabe tanto aire y el aire pasa difícilmente. Eso es lo que pasa con el ácido. Aquí que tengo la representación de mí, lo que llamamos un tubo que es la tráquea. Si yo me lo pongo en mi pecho, si lo pueden ver ahí, voy a, a correr un poco este modelo. Es esto lo que quiero representar. Este tubo central se comunica desde mi nariz, como está el doctor Neumotón ahí. Y en el paso uno mi nariz toma el aire, lo calienta y lo filtra. Primera cosa importante, papás y niños. Por eso mi nariz debe permanecer limpia y sin rinitis. El inhalador de la nariz, la, ina, la nariz bien limpia, para que mi nariz pueda cumplir la función, porque aquí comienza mi sistema respiratorio. Ese aire baja, va bajando por acá por la tráquea, llega a esta tráquea, y pasa el aire a los bronquios, estos tubos que quisimos representar hoy con estos tubos laterales. Esta es una representación muy simple, realmente hay unos bronquios grandes, unos más pequeños, hasta llegar a los bronquiolos más pequeños. El aire llega finalmente a los pulmones y cumple su función de nutrir con oxígeno nuestro cuerpo. Es decir que nuestra vía aérea, nuestras partes del sistema respiratorio deben estar limpias de aquí hasta aquí, para que la función pulmonar se cumpla como debe ser. ¿Qué hacen nuestros medicamentos? Para el asma, los inhaladores que utilizamos diariamente lo que hacen es desobstruir, desinflamar nuestros bronquios para que el aire pueda pasar libremente. Si nosotros no usamos los inhaladores correctamente, esa inflamación no se va a ir, por lo tanto los síntomas no van a mejorar. O lo que es peor, me siento bien, me quito el inhalador, ah yo lo veo bien, no tiene tos. Yo me siento bien, no me siento ahogado, me quito los inhaladores y lo que pasa con el asma es que la inflamación vuelve. Se demora tiempo en volver, pero ella vuelve. Y lo que hago es tener este bronquio inflamado y desinflamado. Es decir, que no lo tengo en un punto eh, estable, sino que subo y bajo, subo y bajo. Inflama y desinflama, inflama y desinflama. Lo que es lo que debemos evitar. Niños, importante usar los inhaladores y todos los medicamentos para el asma que sus doctores les han recetado de manera juiciosa. Ustedes son muy juiciosos, muy inteligentes y deben aprender a manejar su enfermedad. Segundo, deben cuidarse de esos factores que saben que les afectan sus pulmones. ¿Cuáles? Para cada uno son diferentes. No todos tenemos los mismos factores desencadenantes. Para unos puede ser el polvo, para otros el pelo de los animales, para otros el polen de las flores. Entonces es importante identificar cada uno de esos factores que me causan daño y tratar de evitarlo. Yo sé que sus días han estado muy bien en sus casas, eh, digamos que el frío también a veces es uno de los desencadenantes, pero sin embargo no, deje, no debemos bajar la guardia, el asma se controla muy bien. Eh, pero no se cura, entonces es importante cuidarnos desde niños. Ustedes tienen la gran ventaja, niños, que comenzaron su tratamiento pequeño y esto hace que a futuro, de pronto ustedes ahorita no lo ven, sus pulmones sean más fuertes. Cuando nosotros tenemos pacientes que han llegado a la fundación que tenían asma de niños, pero no tuvieron un tratamiento, su asma es más fuerte, es más difícil controlar. Bueno, perfecto. Entonces ya ahí tenemos tres cosas. Ya sabemos cómo funciona el sistema respiratorio, desde la nariz hasta abajo. Ya sabemos por qué es tan importante usar el medicamento y por qué es importante cuidarnos de esos factores que nos causan. síntomas. Nuevamente voy a hacer la representación de mis pulmones. Esto es lo que pasa cada vez que el aire entra y sale de los pulmones. Entonces, en esta segunda parte, va a ser muy importante los ejercicios respiratorios. ¿Por qué? Porque si yo no tengo unos músculos, aquí no pude representar el, dia el diafragma. El diafragma es un músculo que está en esta parte donde yo tengo mi mano. Ese músculo lo que hace es como una bomba. Infla y desinfla mi pecho, con mucha fuerza para que el aire entre. Si yo respiro a medias, solo entro el aire hasta acá y no lo entro bien hasta abajo, pasa esto. El pulmón se queda así. Si tomo más más, más aire, pasa esto. Nuevamente. Mis pulmones desinflados. Con poquito aire, con mucho aire, con una bomba respiratoria muy fuerte. Eso es lo que pasa cada vez que nosotros respiramos. Los ejercicios respiratorios que vamos a hacer en esta segunda parte son los que nos van a ayudar a que nuestros pulmones estén bien llenos de aire, nuestros músculos estén muy fuertes y ayudemos también a controlar nuestro asma. Pero estos ejercicios son para todas las personas, no solo para los que tenemos enfermedades pulmonares, los podemos hacer en casa en cualquier momento. Nosotros en general eh, no respiramos bien, no respiramos como deberíamos respirar. Entonces, le voy a dar paso a mi compañera Angélica Pachón, espero que les haya gustado esta actividad. Tengan su modelo porque lo van a necesitar para los ejercicios. Eh, y esperamos que tengan un muy buen fin de semana. Eh, feliz día a todas esas madres que están conectándose y con nosotros en, en este lado. Mira, Jess, muchas gracias y excelente actividad. Esperamos que todos hayan podido hacer sus modelos y no aprovechar el resto del día para poderlos diseñar. De verdad eh, con esta gran explicación que nos dio Dayan, pues va a ser mucho más fácil poder gestionar nuestros ejercicios. Es importante, como les dijo Dayan, aprender a respirar desde la parte de vía aérea superior, que es toda nuestra nariz hasta que nos llegue el aire a la área inferior, que son nuestros pulmones. Es por eso que quiero pedirles que empecemos con un primer ejercicio y nuestro primer ejercicio se llama labios crucibles. Entonces, como hablaba Jan, ¿por dónde debemos tomar nuestro, nuestro aire? Por la nariz. La nariz es ese órgano que nos ayuda a filtrar, humedecer, calentar el aire. Entonces, siempre vamos a tomar el aire por la nariz, tomamos profundo y vamos a botar el aire por la boca, como si fuéramos a apagar una vela, como si fuéramos a soplar algo o a dar un beso. Entonces, tomamos el aire, botamos. Esto va a facilitar que cuando saquemos el aire, salga muy suave que salga, nosotros lo llamamos de forma laminar y no genere turbulencias favoreciendo pues que nos haga un efecto contrario, que en vez de que podamos tomar y botar el aire con facilidad, nos de todos nos escuchamos fatigados. Este ejercicio como lo decía ya, no solamente para las personas que sufren de asma, sino también para las personas que sienten fatiga, ahogo, adultos o adultos jóvenes, que necesiten aprender a respirar, es decir, aplica para todo el mundo. La idea entonces es el primero, vamos a tomar de nuevo el aire por nariz, tomo profundo, siempre vamos a tomar en dos tiempos y vamos a botar en cuatro tiempos. Entonces, tomamos el aire, botamos como si fuéramos a apagar la vela, suave, siempre tomamos por nariz, botamos por la voz. ¿Ok? Este es nuestro primer ejercicio. Vamos ahora a empezar a combinar esta correcta respiración con la correcta forma de llevar el aire a la parte inferior de nuestros pulmones. Que era lo que nos explicaba Dayan, vamos a hacer una buena ventilación. Recuerden que la respiración es un proceso que hace que, que tomemos el oxígeno que está en el ambiente, lo vamos a poner dentro de nuestros pulmones a través de una inspiración, y luego vamos a botar los desechos, que es el CO2, por la boca para que nuevamente podamos empezar nuestro ciclo. ¿Eso va a ayudar a qué? A que nuestros niños, los adultos, los abuelos tengan una correcta respiración y oxigenación en todo su organismo. Y nos va a ayudar pues, a llevar una avión. Entonces vamos ahora con nuestros ejercicios para nuestra parte, como les mostraba allá del diafragma. Entonces... Siempre vamos a hacer estos ejercicios sentaditos en una silla. También lo pueden hacer acostados en la cama o en una superficie plana. Entonces siempre vamos a hacer que nuestro aire, como les mostraba allá, hasta nuestros pulmones. Recuerden que los pulmones no son un chiquitito, sino vienen cubriendo gran parte o, o habitando gran parte de nuestro cuerpo. Entonces vamos a tomar el aire, recuerden, por la nariz, Botamos por la boca como si fuéramos a apagar una vela. Entonces pues vamos con nuestro segundo grupo de ejercicios. Vamos a hacer una respiración abdominal. Vamos a fortalecer el diafragma. Entonces pues vamos a tomar aire por la nariz. Y cuando tomo, ¿qué vimos? Con Dayan? Que nuestros pulmones se llenan de aire. ¿Cómo hago yo para darle espacio a esos pulmones? Sacando el abdomen. Pues voy a tomar el aire y saco el abdomen. Saco la barriga. Entonces, tomo. Y saco el abdomen, voto, metemos el abdomen, desocupamos el pulmón, es decir, se volvió otra vez pequeñito como lo vimos en el modelo que hicimos hace un momento. tomo el aire, saco el abdomen, voto, metemos el abdomen, ayudémonos siempre los niños en poner nuestras manos sobre la barriga, sobre el abdomen para que sientan el cambio que vamos haciendo. Entonces, tomo por nariz, boto por la boca apagando la velita ahí, meto abdomen. De nuevo, tomamos el aire, botamos, metemos el abdomen. Esto nos va a ayudar a fortalecer nuestro diafragma, como les decía, ya en esa bomba que nos va a ayudar a que hagamos una correcta respiración generalmente desde muy pequeños, sobre todo nosotros las niñas, nos piden más que no hagamos ese tipo de respiración, porque pues se nos salen gordito, se nos dé más la barriga, pero realmente la forma correcta es sacando la dosis. Cuando respiramos muy superior, que nosotros lo llamamos muy de la parte de arriba, la parte más costal del, del pecho, hace que no se haga una correcta respiración, como nos mostró ahorita allá en el final que ya nuestros pulmones no se llenan sino un poquito y eso hace que no se dé una buena ventilación. Entonces pues siempre, siempre recordemos, vamos a tomar aire por nariz, botamos por boca y cuando lo hagamos combinado, al tomar por la nariz, saco mi Al botarlo por la boca, vamos a meter el ator. ¿Cuántas veces vamos a hacerlo? Normalmente un ciclo son 10 repeticiones, entonces pues lo vamos a hacer 10 veces, y después de hacerlo 10 veces, hacemos una pausa de unos o minutitos y nuevamente otro. ¿Listo? Entonces es clave que no solo lo hagamos uno o dos veces, sino unas 10 veces para completar un ciclo. Pausamos uno o minutitos y luego ya hago otro. ¿Listo? Vamos con nuestro tercer ejercicio. Vamos a hacer una combinación de todo lo que estamos haciendo para trabajar más esa caja torácica, lo que vimos con Dallas todo lo que viene siendo los músculos que nos acompañan en la respiración. Ya ejercitamos el principal, que es el diafragma. Ahora vamos a ejercitar los que están alrededor de nuestro toro. Entonces para eso vamos a hacer la expansión del toro Y para eso nos va a acompañar de los brazos. El mismo proceso. Tomo por nariz, boto por la boca. Coordinando con el abdomen como lo luchados. Bien derechitos. Manos a las rodillas. Tomamos el aire y subo los brazos. Boto el aire y bajo los brazos. De nuevo, tomamos el aire por nariz. Botamos el aire por la boca, bajamos los brazos. Vamos dos. Vamos a hacer el ciclo completo. Boto. Recuerden metiendo el abdomen. Tomamos el aire, saco barriguita, subo los brazos, boto el aire, meto abdomen, bajo los brazos, tomo aire, boto, meto el abdomen. Muy bien, vamos a hacer dos más. Tomo aire por nariz, saco abdomen, subo los brazos, boto. Bajo los brazos, me dejo la mano. Listo. Último. Tomamos. Y botamos. Muy bien. Entonces ya vamos con uno de nuestros primeros ejercicios de espacio torácico. Brazos al frente y arriba. Esto mismo lo voy a poder hacer de forma horizontal. Abro mis brazos. Tomo aire. Saco abdomen y abro los brazos. Expando, extiendo mis brazos para que se pueda generar mayor espacio de esa cajatura. Cierro y boto. De nuevo. Tomamos por nariz, saco el Boto. Introducimos la barriguita y cerramos los brazos. ¿Ok? También lo podemos hacer con los brazos completamente horizontal para también ayudarnos a que también este ejercicio lo podemos hacer con diagonales. Entonces lo que podemos hacer es, ojo, tomo el aire y subo primero un brazo en diagonal y boto. Recuerden, tomo por nariz, boto por boca. Al tomar, saco el atomo. Al botar, meto la boca. Nuevamente, tomamos con diagonal. Y botamos boca metiendo abdo ahora con el otro brazo tomamos botamos por boca y ahora lo podemos hacer con los dos en diagonal y botamos de nuevo Okay. Entonces vamos a hacer estos ejercicios, recuerden, 10 veces cada ejercicio. La idea es que eso completa un ciclo, hagamos dos o tres ciclos, puede ser eh, una vez al día, lo ideal es que lo hiciéramos eh, dos, tres veces a la semana como mínimo o diariamente para que nuestros niños ejerciten esos músculos respiratorios. Eso nos va a ayudar para que en el momento de la crisis nuestros niños aprenda a respirar y facilite también estar tranquilo, estar calmado y que el aire pueda entrar y salir mientras utilizamos nuestros tratamientos de sal de tamor, que es el que normalmente usamos de rescate para que sea fácil poder lograr el control de la crisis. Entonces, recuerden, primer ejercicio, lados cruzados, tomo por nariz, boto por la boca como La respiración del con la respiración abdominal, empieza a combinar con los brazos en diferentes eh, posiciones que me facilitan Queremos saber si tienen dudas, preguntas sobre este tema de los ejercicios. Si, si tienen alguna duda también sobre el tema de nuestro modelo de pulmón. Esperamos que de verdad haya sido un rato agradable para todos, para que estén en familia, como dice Dayan, para que aprovechemos este tiempo a aprender un poco más sobre la enfermedad de nuestros hijos y cómo lograr tener eh, cada vez más herramientas para lograr el control de la enfermedad. Recuerden que la Fundación Hemológica sigue su atención continua, seguimos con la modalidad de atención presencial y teleconsulta para los controles de sus hijos. Como les explicaba Dayan acá les damos herramientas con cada uno de los lives que vamos transmitiendo mes a mes pero eso no suple una consulta médica. Ustedes deben continuar sus tratamientos con sus neumólogos y seguir generando ese proceso de continuidad y adherencia a todos los tratamientos. Entonces no olviden pedir sus citas, recuerden a través de la página nuestra central de citas, cuentan con nosotros en el programa MAIRE eh, para poder solucionar todas las dudas y preguntas y esperamos nuevamente volverlos a ver en otro momento con otra actividad que sea eh, para apoyo de su conocimiento en esta enfermedad. Dayan, muchas gracias, excelente actividad y esperamos que todos lo hayan disfrutado. Gracias, Angelita. No olviden enviarnos y compartirnos sus fotos de esta actividad, es muy importante para nosotros y muy motivante ver cómo ustedes participan cada día de todos estos espacios. Veo que en el chat hay una pregunta de el Yulier, una de las mamitas tal vez de los niños del, del programa, eh, la voy a invitar para que eh, por favor por el mensaje interno nos deje eh, o por el correo del programa específicamente el número del documento del niño ¿no? para que podamos eh, ya de una manera mucho más individualizada contestar la pregunta que tiene acerca del brote que tiene el niño en su boca y ver eh, eh, con el médico tratante a qué puede ver por lo demás eh, muchas gracias por participar y, y bueno, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, cuídense. Adiós. Adiós.